Que, que nosotros como instaladores tengamos una síntesis y una, eh, una, una oferta muy sencilla para transmitir a nuestro cliente eh, nuestros mensajes publicitarios. ¿vale? Eh, no vale de nada mmm, poner, por ejemplo, en los anuncios que, que hacemos eh, conductos y que hacemos eh, dos por uno, multi-split, un, todo tipo de, de.. porque el cliente no lo entiende. El cliente no lo entiende, eso es, es muy importante saberlo. Eh, lo que el cliente entiende, o mejor dicho, lo, lo, lo más provechoso para un instalador como yo, en este caso, es saber que lo que más se vende eh, es, eh, son instalaciones domésticas, instalaciones para el cliente final, en mi caso. ¿no? Si tú eres un, un cliente, si tú eres una empresa que atiende cliente a empresa, eh, locales, empresas, pues por supuesto que es otro cliente diferente y, y ahí también son otros márgenes de rendimiento. Pero es otra, digamos, la estrategia publicitaria eh, para, para captar y conseguir este tipo de clientes. En mi caso, que yo hago campañas de publicidad por YouTube, perdón, por eh, Facebook, eh, yo llego al cliente final, el cliente doméstico, el cliente normal, y esto me produce un flujo de clientes enorme. Mira, eh, aquí les voy a mostrar eh, los últimos siete días, hoy es día 10 de enero, eh, me han entrado aquí, y estamos en invierno aquí en Barcelona, ahora estamos a 6 grados y tengo 37 nuevos clientes que me han entrado por el Facebook, es, es impresionante. Eh, tengo ya la agenda completa para trabajar todo el mes, en siete días me han entrado 37 clientes. ¿Y por qué me han entrado 37 clientes? Porque mi oferta de valor es muy sencilla y fácil de entender para el cliente final. Porque yo lo que les estoy mostrando y ofreciendo es que yo sencillamente les voy a poder montar un split de pared, un mini split de pared, como también se lo llama, eh, a un precio eh, razonable con, con instalación. Entonces, esto es muy fácil de entender para cualquiera. Y luego si hay cambios o hay otras necesidades, son ellos mismos los que me dicen, oye, mira, yo quiero esto, quiero un multi-split, o quiero un, un cassette, o quiero eh, un sistema de conductos o lo que sea. Pero para captar la atención del cliente hay que ponérselo muy fácil y eh, lo primero es que tener una oferta de valor sencilla de entender. Eso para empezar. Una vez que yo tengo la atención, que entra el cliente, me dice, oye, yo quiero, pero. Eh, quisiera que mm, me valoraras algo particularmente diferente, por lo que sea, entonces yo ya me presento y le y ya atiendo la necesidad puntual de cada cliente. Pero es muy importante ponérselo muy fácil a la hora de que cuando ve nuestro anuncio, nos haga clic y nos, y, nos, y nos pida el presupuesto a nosotros. ¿Por qué? Porque se lo ponemos fácil, eh, no hay más. Si nosotros ya decimos, no, tenemos una formación en ingeniería y hacemos refrigeración y, y, diva, y divagamos, el cliente final piensa que por ahí es algo para, para empresas eh, muy grandes y no, y no toma contacto con nosotros. Entonces, lo primero, eh, apuntar al cliente final doméstico significa ponérselo muy sencillo y muy fácil en cuanto a la oferta de valor. Un mini split eh, de 2 3 kilovatios para climatizar, salón, comedor, habitación, punto. Eh, luego trasladar esa oferta a un anuncio y ese anuncio una vez que lo ve el, el, el cliente pues toma contacto con nosotros. También me preguntan cómo, cómo trabajo en la plantilla del presupuesto. Yo para los que quieran, se los voy a, los voy a dejar en las notas del video, pero también eh, el presupuesto puede tener una sección de solo instalación o de máquina más instalación se ponen digamos la descripción técnica un poco de la máquina de, de potencia el modelo qué tipo de equipo es la marca eh, y en cuanto a la instalación se hace como un pack digamos de mínimos en donde dice mire yo te voy a hacer una instalación básica que tiene entre 3 y 5 metros dependiendo de cada instalador lo que quiera hacer que contempla la soportación que contempla este, la tubería frigorífica aislada y la conexión esto eh, tiene un, un, un valor y si el cliente dice, no, mira, yo quiero más allá, más acá, o quiero llevar el desagüe a algún baño o a un eh, desagüe en otro sitio, pues ya son extras que se añaden al presupuesto base. Esta es, digamos, la forma de trabajar con los presupuestos. Así que, pues, eh, poca cosa más. Esta es la intención del vídeo de hoy, decirles, poner fácil al cliente eh, la oferta de, de valor es decir, un split, una instalación básica, y eso lo entiende cualquiera porque lo ven en todos sitios, en, todo, en cualquier casa, y dicen esto es lo que yo quiero, y le dan clic, y ahí es donde llega, eh, como ya han visto aquí en mi, en mi monitor, eh, las solicitudes de presupuesto. Así que sin más, quería dejarles un saludo, un buen comienzo de año, les voy a ir transmitiendo eh, mi día a día sobre los trabajos, sobre la captación de clientes y cómo vender por internet eh, los sistemas de aire acondicionado para los compañeros, que es de lo que se trata este canal. Le dejo un saludo grande y espero sus comentarios, que le den clic, que me den campanita, pues lo de siempre. Un saludo y hasta la próxima.